Uno, uno ve eso y, y como que te trae recuerdos buenos, bueno, yo eh, contra ellos estaba duro el partido y entré y bueno y, y gracias a Dios hice eh, gol, hice, hice también pase Entonces yo creo que es un lindo recuerdo ¿Y por ahí que, este el gol que más te había gustado? Pero sí, que sí, fue, ¿Eh? fue el que más me gustó sí, Porque yo quería hacer gol, ya se estaba acabando ya el, el partido eh, Es una pelota que me alarga larga Y yo veo que entro en de defensa yo le logro enganchar Y se la pico por arriba Yo creo que fue el gol más lindo que yo eh, que yo hice allí en Brasil aparte del gol contra Uruguay pero personalmente a, a mí creo que me gustó más este y, y saberla poner ahí entonces yo pienso que fue un gol eh, mucho más complicado este no excelente excelente eh, tanto fuera eh, como o sea adentro también es un es un 10 eh, sin, sin duda que para tenga ánimo que, que yo había hecho una, una excelente copa y que yo era un crack nada más.